Santiago debió estar además, de, eh, incluido a, dentro de todas esas reuniones. Además, ¿serio? eso se ve muy feo. Hay que ver, hay que ver qué pasó realmente ahí con esa situación, porque hay que recordar, como muy bien tú señalas, que el gobierno municipal es presidido, ¿verdad?, por Albert Martínez en Santiago, y hay que ver, hay que ver realmente qué pasó, porque yo entiendo que cualquier proyecto macro como lo que se debatieron ahí en esa en este fin de semana en Santiago, el gobierno se trasladó a Santiago, pues yo no yo creo que es de vital, de vital importancia e imprescindible la presencia o la anuencia del al alcalde municipal de la cualquier ciudad donde se realiza eso, porque todo lo que se va a hacer. Debe, ser, debe tener la anuencia del gobierno municipal hay que ver que realmente qué pasó en esa situación, además no es lo que ha exhibido Luis Abinader en estos días que tiene ya casi un mes de gobierno donde lo que ha habido es una apertura, un acercamiento en solamente sobre, sobre todo en el sector público privado para que realmente aunar esfuerzo y que las cosas se puedan hacer tal cual él lo ha expresado en estos 23 ocho días aproximadamente que lleven el gobierno bueno, el, eso vemos que no debe ser debemos de, de saber lo que, lo que tenemos entre manos que es así como dijo él y ha hablado siempre que es un gobierno de todos de todos y para todos y un gobierno de dominicanos eh, aunque ahí hayan alcaldías y, y senadurías de la oposición es un gobierno para todos y debe ser eh, informado de tal cosa eso lo, lo dijo la, el vocero del de, de, de, de cabildo de Santiago donde eh, supuestamente hasta en el parque Duarte se rompieron cadenas para entrar la comitiva de Abinader porque estaba cerrado hay que ver qué, qué, qué flojo de comunicación tuvo el evento en, en ese sentido o fue eh, una omisión, adrede, o hay, hay, que, hay que investigarlo, bueno que se aclare para que no, no, no se vea. Otra, otra, tan otra lectura, eso. otra lectura serio que yo quiero que le demos a esta a este fin de semana bastante interesante que tuvo el municipio de Santiago y es que ojalá y que nosotros nos estemos sí. preparando nuestras autoridades claro, se estén preparando para que en, en lo adelante no tiene que ser mañana, pero si en lo adelante pudiese claro. generarse aquí también algo parecido no voy a decir lo mismo verdad por por la, tenemos, tenemos por, el, por el poder que tiene Santiago y que no lo tenemos nosotros pero sí algo la parecido acorde acorde con nuestra con lo que podamos verdad ir preparando ya lo que pudiera ser un encuentro eh, con el presidente de la República aquí en esta ciudad donde se concentra, por ejemplo, como capital de la región, donde se puedan debatir y decirle, mire, presidente, estas son las cosas que nosotros tenemos pendientes, lo que se está y lo que tenemos pendiente de que se, se, se haga en esta región para que realmente podamos ponernos en sintonía como nuestros vecinos de Santiago. Pero para eso hay que reiterarse, tenemos lo que de poner esa actitud, sobre todo en ese individualismo institucional que ha prevalecido aquí en San Francisco de Macorís por muchos años. Cuando logremos eso, entiendo que podemos nosotros pues eh, decir que realmente podemos podemos progresar, podemos eh, crecer como región, como eh, zona. Así que esa es nuestra realidad. Mira, una cosa, Víctor, que, que queremos señalar, dando brinco y salto con cosas diferentes, es que la OMS dice que, que eh, la inversión en, en en salud debe ser aumentada para afrontar la pandemia. Yo creo que en este momento sí hay, hay que aumentar el presupuesto de salud para, la, para esta pandemia, pero después que esto pase, porque tiene que pasar, debemos de aprender de que de, del flagelo que teníamos a nivel de salud, principalmente en los países como nosotros, Tercer Mundista y, y países eh, desarrollados, que no dan el apoyo necesario para el desarrollo de la salud pública en los países Por nosotros tenemos parte de la culpa pero ellos también son, son gestores internacionales de la salud a nivel mundial o sea, no escoger una pandemia, no escoger la presencia de una enfermedad o una o, un, o, un, o la presentación de una enfermedad como organización, como la OMS para salir en los periódicos sino prevenir que esas enfermedades y que esa pandemia llegue como institución internacional que ellos tienen la responsabilidad de regir, de regular la salud en el mundo entero, porque ellos tienen ellos tienen la, la ley y tienen la, la la la la fortaleza y además la potestad para intervenir a nivel de la salud a nivel mundial, o sea, ellos son los gestores de la salud, por lo tanto, no, no recordarle a los países y a los políticos desde los últimos 30 años ...recordarle ahora que deben invertir en salud... sino hacerlo cuando no hay pandemia... ...no hacerlo cuando hay brote... ...no hacerlo cuando aparece una enfermedad rara... ...no, no, no... ...usted usted es el gestor y por lo tanto... debe de decirle, mandarle un informe... ...mire, República Dominicana... ...usted está mal en salud en, esta, en estos tres renglones... ...yo quiero que, a pesar, que en, en este año... ...se cumplan estos renglones... ...eso es lo que tiene que hacer la OMS... ...eso es lo que tiene que hacer... ...pero no... ...ok, yo estoy de acuerdo que acaban de decir... Pero ellos solamente salen en los periódicos cuando sucede el hecho, no so, no previenen, no organizan, no no señalan, no le no le hacen una crítica constructiva a los sistemas de salud de cada uno de los países que lo componen. O sea, eh, esa es su función. Esa es su función. Es su función no es cuando sale una enfermedad, eh, salir todos los días diciendo que es enfermedad y que, y que se cuiden. No, no, no. Tiene que. Tiene que hablarme un pie antes o un día antes de aparecer eso. O sea, debe de hablarme de que ustedes son los gestores de la salud del mundo. Y a usted se le hace, se le hace caso, se le hace, eh, se le entra por un oído y sale con otro. La desnutrición a nivel mundial. No se le sale por otro, un, una, un, un oído por el otro cuando ven que, que, la, que la gran mayoría de los países tienen eh, eh, un hospital por cada cuántos habitantes por debajo de, la, de lo que manda la, la, a nivel de la OMS. O sea, todas esas cosas que deben deben de hablarlo antes de que aparezcan los casos, antes de que aparezca la enfermedad, antes de que aparezca la, la pandemia. No coger periódico después de la pandemia. Es prevenir, es que tienen que intervenir, tienen que hablar, tienen que mandar informe a los países para que de una manera u otra mejoren la condición de salud de cada uno. Bien. En otro orden, Sergio, y ahorita lo comentábamos en la intervención de Sisto Gavín, y es la situación del Ministerio o el Ministro de Educación en este momento. Y yo que ese es otro ruido que, que, se, que hay y que se está dando eh, en el país, en el recién instalado eh, gobierno de Luis Abinader, que yo entiendo que no debe ser y debe manejarse con mucho tacto ante esta situación. Porque, por ejemplo, tenemos la pandemia, que es lo que ha causado el, el asunto de que el año escolar no haya podido iniciar, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo y donde ha iniciado, ha iniciado con cierta debilidad y, con, en, y en condiciones especiales. Esa es una. Lo otro es que no estábamos preparados para enfrentar en, en esta área, en el área de educación, esta pandemia. Y el más reciente es... Eh, esta situación que se presenta, donde el ministro tiene la intención de destituir a los directores regionales, los directores regionales que son el canal, Ay, de, comunicación, quiero... el, el canal de comunicación del ministro de Educación, es verdad, con todas las regionales del país. Entonces, este ruido que se ha eh, suscitado este fin de semana y hace unos días, eh, con la intención de que se va, van a ser instituidos, van a ser sustituidos y que los directores regionales van a pasar a ser asesores del programa ¿verdad? que se va a implementar en el inicio del año escolar, que va a ser el próximo noviembre. Ahora, la, ¿cuál, es, ¿cuál es la, el, el, la situación? Que eh, según la ley, estos directores regionales fueron elegidos por concurso, lo que significa que cuando fueron posesionados fue por cuatro años. Y apenas eh, eh, llevan dos años en el puesto. De manera que sería en el 2023 que ellos estarían cumpliendo eh, el, el, el tiempo por lo que fueron eh, colocados fueron como directores regionales de educación. Cuando me refiero, ¿cierto o no? tengan eh, el, el, el, el derecho o no. Lo que me refiero es el ruido que esto causa y que ahora le crea un problema al, al a educa la educación, porque ahora van los directores regionales a ir a, a, a la justicia, al Tribunal Constitucional o al Tribunal administra Administrativo. Esa es la, la vía que de, refleja la prensa que van, que van a tomar estos directores regionales así que eso es un ruido y una situación que, que pone un poquito más difícil el hecho de que se pueda poner de acuerdo y que se creen las condiciones para que realmente pueda iniciar el año escolar en la fecha que tiene previsto eh, eh, el Ministerio de Educación en la República Dominicana Mira mira Víctor, el, en el ánimo de, de querer cumplir con algunos compañeros de la base porque eso es por eso no, no, no nos perdamos porque si un director regional está haciendo su trabajo, su trabajo como debe ser no hay por qué sustituirlo. Ahora bien, eh, si usted está, si vamos a sustituir un, uno por el otro incumpliendo una ley, una norma que ya están establecida, oye, eso es buscarse un problema. Sin necesidad. No está ahí. Es una, se... eh, cuando es un yo hablo de ruido, es un problema o sea, el, lo, que pasa, lo que pasa es que yo no, no, utilizo, no digo el, el, no utilizo el término problema, ¿verdad? Por, por el ruido es ese. No. Eso es un problema. Claro, ¿no? porque, eh, señores, eh, no porque estemos en afán de buscarle nombramiento a los compañeros. no, no, cree, no, no crear una situación que se sale de control. Ahora bien si si se comprueba que el contrato de esas de esos directores regionales no dice que, que no, no pone fecha de vencimiento o no hay ningún tipo de, en este caso como tú dices, eh, a, a dos a tres años. Si es si, así, ah, todavía ellos están dentro de, la, de las normas de su nombramiento. O sea, eh, incumplir con eso es eh, incumplir con la ley. Dice el ministro... Que esa, esa, esa sustitución o destitución que él está por hacer por un asunto de la pandemia, que yo no lo he entendido nunca. yo quisiera que, por qué? Que, no, yo o sea, quisiera, lo, que va, lo que van a entrar yo, son expertos en pandemia. Yo quisiera que me dijeran, o sea, lo que él quiso decir, ¿verdad? que me lo claro. desglosaran, lo que él quiso decir. Cuando porque él está quitando que... uno por el otro. Pues dice que me está poniendo más para ayudar en la pandemia, el asunto. O va a quitar para no nombrar. O que los 18 fueron de, de, de, de, fueron víctimas ah, del COVID, ¿verdad? Nos salvamos porque van a nombrar médicos ahí en, esa, en, en los directores de eso. Porque es, para, es por la pandemia. Sí. Y, y hablando, no, así por eso. Y, hablando de COVID, que tú te referiste a la situación, eh, fíjate cómo se hizo viral y tendencia el asunto de que en las redes mucha gente haciéndose eco de eh, haciéndole una especie de presión a las autoridades para que quite, para que elimine el toque de queda porque ya entienden que está eh, eh, sea como exagerado en cuanto al toque de queda y por la misma situación eh, que están viviendo eh, los sectores eh, productivos económicos porque ciertamente de, de la no marzo lo, a esta lo, lo parte nocturno, eh, eh, lo nocturno, eh, los, eh, los los negocios nocturnos porque ya el, en el caso no solo, no sé, digo, no, hay una gran no, población no, sé, también, no solamente los empleado. nocturnos no solamente los nocturnos porque cuando hablamos, sino también la misma empresa como tal porque por ejemplo cuando comienza eh, una, un, un toque de queda pues eh, eh, tiene las empresas que eh, Reducir despachar, el de, de de, despachar más temprano, o sea, programarse para saber que va a cerrar una empresa temprano, eh, entonces eso limita la mira, producción. Mira Víctor, yo, yo creo que eh, si nosotros eh, nos educáramos, y no sé por qué no, no, no estamos ya educados, porque tenemos ya desde marzo hasta la fecha en esta situación... Y prácticamente se ha hecho lo mismo. Yo no he visto ningún cambio de medidas tanto del Mira, gobierno pasado Si tú me como este. a mí, si tú me preguntaras a mí. ¿Tú estás de acuerdo con el toque de queda? Sí. Ahora lo que Yo te, digo que, te hacer, digo que sí. Serio, lo que tienen que hacer es que si hay toque de queda, que se cumpla la ley. O sea, que usted, que yo como ciudadano estoy obligado, si yo no quiero hacerlo, también hay un toque de queda que es el Estado Dominicano, es un asunto constitucional. Claro. Entonces usted hay que obligarlo a cumplir. Pero si tenemos un toque de queda y la, el 70% no lo cumple, ¿qué sentido no tiene cumple, que no, no lo cumple? No tiene sentido. Es en ese sí, sentido. Sí, Simple, por Sí, por sí, entiendo. El es, Oye, sí, por eso creo. que yo entiendo Fíjate cómo las redes lo inundaron el fin de semana Y mucha gente, que yo veo mucha gente De acuerdo con, con, con la petición eso, por, es por eso Es porque hasta cierto punto eh, Se puede ver hasta sin sentido el toque de queda Porque no se cumple Entonces tú lo estás cumpliendo, yo lo estoy cumpliendo Y la mayoría no lo está cumpliendo Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque el, el no, ha, no hemos aprendido eh, Porque la gente dice No, pero en Estados Unidos no hay, no hay, no hay toque de queda que en Nueva York no hay toque de queda, que fue uno de los, de los epicentros más fuertes que tuvo la, la pandemia. No hay toque de queda, pero hay multas. ¿Tú sabes eso, Víctor? Hay multas. Hay eh, muchas cosas que se hacen que el individuo eh, trata de cumplir. Pero aquí, señores, lo, lo, lo, lo, que, lo, lo más sencillo del mundo, Víctor, es que el 80% de la gente que usa la mascarilla, o sea... Hay un 80% que hay un, un 60, un 70% que no la utiliza y el que la usa, la mitad del que la usa, la usa mal.